Hey, con amigos? Hoy les traigo un nuevo video sobre una ida a la zona arqueológica de aquí de Acatruca. Espero que les guste. En esta travesía nos dirigimos con uno de mis amigos, que más bien eran dos, a una zona arqueológica que está por donde nosotros vivimos. Ahí nos encontramos un perro. La verdad muy bonito. Y al momento de llegar, a la zona arqueológica, nos percatamos que estaba cerrado. Pero eso no nos detuvo, así que encontramos una manera para entrar y entramos. No dudamos en entrar. Una vez entrando, checamos la vista de nuestro hermoso puerto de Acapulco. A ver, Kevin, ¿tienes algo sobre esta referencia. Ah, esta. Esas pinturas que se pueden ver ahí. Son inspiradas por las pinturas que se encuentran ahí arriba, los petrograbados. ¿Son una imitación de entonces? Esto? Sí, son una imitación de ello. De lo que vamos a ver con denuncia. Está sí, aquí. ¡Ey, allá arriba! ¡Ay, cómo nos vamos a meter! Una vez entrando, vimos los primeros petrograbados que encontramos en la zona. A continuación, una especie de narración de acento español que nos narra nuestro compañero Lachu. Y el mismísimo Maradona explicando grabar la piedra, porque bueno, no tenían papel No donde, mames, look ¿Dónde más lo iban a hacer? <risa> y representaban sus dioses todas las boludeces que ellos decían y pensaban era algo común entre ellos lo grababan y lo recordaban Por ejemplo, si uno estaba chetado no podía llegar y embasturarse simplemente <risa> llegaba y trataba y te el pito en la ropa Oye, pues esa forma, esa es una forma de tal. <risa> sí sí ¿Y qué piensas de esto, Maradona? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, tanto así Maradona uh, me sorprende eh, Maradona <risa> mira aquí podemos ver otros en pe banda aquí podemos ver otros pecto grabados aquí ahorita se los muestro Y te wey que dice entonces, dice que no sé qué, ¿no? Aquí podemos ver otros petrograbados que están aquí en las piedras, como si fuera una guitarra, ¿verdad? Pero no, en ese tiempo no existían. Pero tiene. Espantó, y algo más interesante que vamos a ver a continuación, que es la Cueva del Diablo. Espero que les guste. Esta que vemos a continuación, aquí se le conoce como la Cueva del Diablo. Está súper perra, güey. ¿Y Entonces, ¿a dónde vamos, banda? Vamos a continuación a ver la cueva del de diablo. Es se escucharon unos ruidos. Es que ha de ver ambos. Uy. A ver culebras. Sí, otros sí. otro pectograbados que están aquí. Y la mismísima cueva del diablo. Seguro que se está haciendo? Aquí podemos ver otros grabados, güey. También en esa piedra. Bueno banda, aquí concluimos este video, espero que les haya gustado y este video lo patrocina mis huevos. Ah no se crean, aquí no termina el video, solo fuimos a darle un poco al skate, aunque valimos verga. Ahora lo intentamos. Bueno banda, aquí concluimos el video de hoy, espero que les haya gustado. Hasta luego, apóyenlo y nos vemos hasta la próxima.